con un IMASEC de 1,3% y el ánimo y la percepción de, en general de la ciudadanía y de los empresarios, eh, tenemos un problema y tenemos que enfrentarlo. Y creo que la ADC, convocando a distintos sectores, a actores no solo políticos sino que económico y sociales lo que hace es eh, tomar el tema, asumir liderazgo y plantear una agenda de trabajo. Y creo que eso es lo que debemos hacer, pensar más allá de derechas e de izquierdas y asumir que tenemos un desafío por delante por nuestros hijos, por los adultos mayores y por la ciudadanía en general.